Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde eh, Mi nombre es Javier Cruz, déjale vamos a desmadre, ahí está Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario. Bienvenidos a su programa Radiando en Cana Nuestro programa número 31 y primero programa de este 2021 Bienvenidos de verdad eh, pues Estamos a punto de que lleguen los Reyes Magos no, <ríe> yo todavía soy de los que espero a ver qué me traen los Reyes Magos, no ya sea por parte de mi jefe o a ver en dónde, pero el chiste es que llegue algo. No, igual, eh, no no quitarles esa ilusión a los pequeños. De verdad, este, pues, apoye el pedo, no, <ríe> no de verdad, de verdad, uno cuando está, está pequeño, este, pues, uno se levantaba con la ilusión de, de romper envoltura de algún regalo, no. Este, pues siempre pedíamos una bicicleta, pedíamos otra cosa, siempre nos traían un balón, un carrito de plástico, ¿no? Pero este, siempre llegaban, siempre estaban presentes los Reyes Magos. Igual nos han preguntado, Oiga, ¿y los Reyes Magos qué les traen a los niños en la cárcel? Pues bueno, este, los Reyes Magos también llegan, llegan allá en Casa Azul, allá en las playas de Hawái. Eh, se hace un pequeño festejo Digámoslo así De Día de Reyes Magos Cuando llegan los Reyes Magos Llegan en la noche Pues ya llegan todos los hijos De los internos Y este se respatan juguetes De verdad este Gracias a todos esos Reyes Magos Que hacen posible Que los niños que están pues aunque no queriendo, pagando una condena con sus padres, en este, en este caso en el femenil, pues les llegue les llegue un regalo de verdad, este, y pues hemos estado, hemos, hablo en plural porque pues nada más soy yo, está mi compañera Valeria, está mi compañero Ismael y toda la gente detrás de mí, pero este eh, hemos estado escuchando que pues mucha gente está acostumbrado, se está acostumbrando a, o, o perdió la costumbre de, de poner la carta en el zapato yo recuerdo que cuando éramos niños éramos porque éramos éramos cuatro después fuimos cinco con mi hermana la más pequeña este metíamos, dejamos un zapato y ya dentro la cartita no con lo que uno iba a pedir este y ya unos días para acá eh, yo bueno ya mi hijo Sebastián me dice. no vamos a comprar un grupo para mandarle la carta a los Reyes Magos pues va no uno lo hace por, por inconscientemente pero después eso si sub, vamos sumando todos los globos que sacan o que lanzamos ese día para las, para los Reyes Magos, pues terminan en otro lado. no Después de recibir los Reyes Magos la carta, pues el globo se va a otro lado, terminan este y es contaminación. Contaminación, no sé por qué estoy hablando de la contaminación, pero pues es muy importante, de verdad. No pierdan la costumbre de meterla, todo esto para no perder la costumbre de meter la cartita en, los zapatos, en su zapato, de verdad. Sea niño grande, sea niño pequeño, sea niña, sea lo que sea, de verdad, este... De la edad que usted se sienta, no pierda esa costumbre, de verdad. Eh, lo repito, uno cuando está niño, la mayor ilusión de los Reyes Magos, no sé, hasta se me como uno en la garreta, <risa> eh, No quiere quiere, eh, levantarse en la sala, ir corriendo donde está el arbolito donde, donde los Reyes Magos, pues es lo más gen lo general, dejan los, los juguetes, pues este levantarse y romper la envoltura para estar... Ahora ya no, no bueno, antes era romper las envoltura, salirse a jugar con toda la bandita. ...de chamacos latosos, ¿no? De verdad, hoy si sí les traen un teléfono... ...si les, regala, este, les traen una tablet... ...una computadora... Un, este, ...un juego de video, de verdad... este, ...pues no nada más déjelo ahí... no ...pongas a jugar con los chavos, de verdad... este ...no pierdas la costumbre de divertirse... ...de ser niño otra vez... Eh, ...nosotros allá en, en, en los playas de Hawái... Es lo que así, bueno, es lo que yo hacía, ¿no? Entregamos los juguetes porque pues, estábamos comisionados ahí en el auditorio. Entregamos y luego me ponía a jugar con mi hijo, ¿no? Ahí en la tierra, con los carritos y etcétera, etcétera, ¿no? De verdad, no no no pierda eso, lo invito a que no pierda eso. Yo eh, no he la oportunidad de ver muy seguido a mi hijo, pero este, pues, no sé qué le van a entrar a los Reyes Magos. Si se porta bien, pues algo chido. Y si, no portó, y si no se portó bien, pues también, ¿no? Este... Yo no soy de la idea de castigar, sí. bueno, sí soy de la idea, pero como que me doblo a eso, ¿no? Este, Pues castigar, al... ¿se portó mal? Le traen, si no se portó mal, no, no, no, este, los reyes magos son los reyes magos, la verdad. Y en algún momento Monta de la vida nos preguntaba una señora, ¿qué, ¿qué le regalan en estas fechas a los niños de los internos? Bueno, eh, también los reyes magos llegan a, a las playas de Hawái, a mí me tocaba cuando estaba era yo comisionado, en el auditorio, no nada más yo con el Lick, con el Rivas, un saludo al Lick y al Rivas, pues que por ahí debe de andar, ¿no? Nos poníamos a repartir los juguetes, los juguetes llegaban, en, los Reyes Magos llegaban en la noche a la penitenciaria y al otro día los repartíamos. Y es este... no perder esa ilusión de ver a los niños con un, con un regalo, un regalo de el tamaño de Jesús ¿no? Pero perder, no, no perder eso, ¿no? no perder esa ilusión de verlos sonreír, de verlos contentos, de verlos alegres y todo por los reyes magos. Así también en la penitenciaria se entrega, en el femenil igual llegan los reyes magos en la noche, eh, pues igual se hace como un pequeño festival, un pequeño festejo de Día de Reyes, se les entregan sus, sus regalos eh, a los pequeños que están pues pagando la sentencia junto con sus madres allá en el femenil. Por desgracia, de verdad debemos hacer algo para que no, no ocurriera eso, ¿no? Pero pues esas son las leyes y así las, no, las tenemos que, que jambar, ¿no? Digámoslo así. Pero me recuerdo una ocasión, de verdad me recuerdo una ocasión, este, hicimos, hicimos la, la, la vecindad del Chavo, la vecindad del Chavo, eh, todo el equipo, toda la compañía de teatro penitenciario, los que participábamos en aquel tiempo hicimos como la, la versión canera de, de la vecindad del Chavo. El mejor papel, de verdad, el mejor papel Rivas se aventó un don Ramón que jíjole, igualito, igualito. Pues todo fumado, igual, ¿no? Bueno, <risa> con mucho, con, tomaba muchas vitaminas, ¿no? Pero de, de verdad, yo eh, ya después con Ricardo III llené, logramos llenar el, el auditorio con, como con esa capacidad, 200 personas más o menos. Y, y es bonito, ¿no? Al, al final este, hicimos como la cooperacha. Y mandamos a hacer tortas y regalamos tortas de jamón, aparte de los juguetes, de verdad, ese, esa, esa, esa experiencia estuvo poca madre, de verdad. Pero, eh, lo lo ¿qué es lo que, aparte del aplauso, el ver el rostro de los niños, el que se, se, se nos, dirige, nos se dirigían hacia nosotros como Don Ramón, Don Barriga Ñoño, eh, Doña Florín del Norte, recuerdo yo, Girafal, o sea... Pues eso no tiene precio, de verdad, de verdad, fue es como fue, hicimos esa obra, de como infantil, fue infantil, de verdad, el público muy difícil, el, el público más difícil son los pequeños, pero pues el resultado se vio al final con sus caras contentas, aplaudiéndonos, de verdad, este gracias, chavo, gracias, ¿no? O sea, no era el greñas, no era el norte, no era Rivas, no era el League, sino eran los personajes, de verdad, logramos y, y pues no sé, yo creo que eso, eso se ha perdido un poco ahí adentro, ¿no? Eh, inclusive Alfredo se aferra a seguir como esas tradiciones y la compañía pues siempre está ahí para apoyarlo, ¿no? ¿Y por qué hablo de los Reyes Magos? ¿Por qué? Porque este, pues, nos pues, lo hacemos las, las nacionales preguntas, ¿no? ¿Qué, qué le regalaba? Pero, este, pues es esto, nada más invitarlo a eso. Eh, y lo invito también, vamos a tener un proyecto, le voy a comentar, ahorita que estamos, estoy aquí encerrado en mi celda. No, estoy en mi recámara, ¿no? Transmitiendo desde... El sur de la ciudad es Villacuapa, acá, acá andamos y no nos vamos, este vamos a tener en febrero, tenga, tenga muchas este, este, atento a nuestras redes sociales, ahorita se las voy a dar, vamos a tener un proyecto de rap canero, de rap canero con mi, eh, mi, con mi amigo, mi carnal, este Antonio Cruz, el Tony, eh, pues les vamos a dar este, los detalles en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como compañía de teatro penitenciario, en el Twitter arroba teatro penny. Eh, y más informes en nuestro correo teatro y prisión arrobaforoshakespeare.com. Estén muy atento estén muy atentos. Ese va a ser un, un, pequeño, un pequeño taller. Este, de, de impro, de cómo escribir unas canciones, hacer los, los beats, si son los beats a huevo, eh, etcétera, etcétera, ¿No? No, le, no le digo más, no le cuento más, pero ese es uno de los proyectos para, nuestros proyectos para este año, eh, también estar pendiente de Ricardo III versión 0.3, <risa> este, vamos a estar por ahí en una plataforma muy, que está siendo muy famosa, eh, también después vamos a subir este vamos a estar este, haciendo todo el contenido de difusión pero estén muy atento de, de la compañía de teatro penitenciario tanto interna como externa nosotros en marzo estrenamos la universidad del crimen bajo la dirección del maestro Fine eh, con una coproducción con Próspero Teatro la maestra Camila Bret, Jeremy Bubets y toda la gente de Próspero muchísimas gracias este de verdad lo invito lo invito a eso a que apoye apoye el pedo y no nada más a, a nosotros sino a todos los centros este culturales independientes vea teatro si no pues, sabemos que no se puede estar presencial pero pues para eso está la computadora le, le hago así porque aquí lo tengo enfrente no este está la computadora vea vea obra de teatro apoye apoya toda la bandita de verdad necesitamos dinero para ganar la guerra no nomás nosotros sino toda la banda en muchos aspectos muchos muchos este muchos lugares de, de trabajo de verdad este, hay que apoyar, hay que apoyar. este Y pues, si no tiene nada que salir, no salga, póngase el Curvebocas De verdad, nos está cargando la chingada. Es un decir nada más. Pero hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que estar pendientes, hay que ser responsables con todo lo que hacemos, lo que decimos y pensamos. No mames, qué desmadre. Pero este sí se puede, de verdad. Eh, pues le invito a eso. Quédese en casa. El pasado mañana llegan los Reyes Magos o mañana en la noche. Eh, póngase a jugar con los chavos. Disfrútelos, cómprese una rosca, una grosca de reyes y, y si le toca el muñequito, pues lo esperamos con los tamalitos. Ahí nos ha hecho una llamada y nosotros sí vamos, eh, la verdad. Nosotros para la gorra estamos bien puestos. Pero este, pues nada más eso. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Cruz. Este fue su programa número 31 y primero del 2021. Radiando en Cana. Ánimo delincuencia. Vámonos que ya nos vieron y espera los Reyes Magos. Venga.